Empiezo a rapear, empiezo a mejorar, empiezo a implementar toda mi rima genial Usted tendría que suplementar, porque si no eso sucede, ¿qué sucede? perderán Es lo que puedo dar, es lo que puedo ofrecer, es lo que puedo mencionar, es lo que puedo hacer Puedo estremecer a la gente que esté a su merced, y puedo seguir derrotándolos y yo seguir de pie yo. Y por eso es que me ofrezco para ahora, para ir a la compa y a la gente deteriora. Yo soy de los buenos, de los que nunca abandonan, y los que Obviamente a la gente no desilusionan Entendés que funcionan bien mis neuronas Yo sigo de pie con mi fe, lo hago a todas horas Sigo con mi fe delante y con mi deseo Y por eso soy bueno, el rey del coliseo Veo entre terreno que mucha gente me cree Y veo como mucha gente no me cree Veo como muchos pierden la fe en mí Pero sigo cerrándole la boca con mis skills. Yo no quiero a soltar soy el Howard en el lugar que todo viene a dar con el cormicho te va a hacer desangrar yo las órdenes nunca voy a acatar voy a seguir luchando y peleando hasta clasificar yo estoy para la fecha 2 y yo estoy mejor estoy fuera de control soy como Tony Hawk si me aceptan saldré campeón no tengo miedo a otros perdedores que saldrán bueno perdedor yo saldré mejor con mi classic flow elegancia hoy estoy muy slow pero salgo mejor yo soy el mejor de él me oyo, yo los hago pollos y sigo mi rollo y lo hago con el flow. Son pongo la poison, no me pongo stop hoy. Yo sigo como para comerte popcorns, así que no me hablen de nada. Yo clasifico, o son todos una cagada los que votan. Entienden los que eligen para clasificarse en el lugar. Con mi arte sigo ya aparte, salgo de mi propio paréntesis. Mientras que logro hacer una síntesis y un simbiosis. Bueno, bueno, bueno, yo voy a recordar Un recuerdo que me va a hacer rememorar En mi memoria muchas cosas se van a encontrar Como la luna sintiendo la mi abdomen al rimar Porque veo la luz, entiendo todos los trazos Yo en la vida no me tomo ningún atajo Simplemente voy llenando y me lo merezco Soy como un jugador en la cancha Diferente al resto aunque fracase siempre aprendo porque sigo y manejo ese recuerdo, si me equivoco aprendo de este error, no protesto, no me quejo porque yo sí si soy mejor, me mejoro siempre con el paso del tiempo, pongo la vara alta y a veces es un escarmiento, un fusilamiento, pero mi cascada cae y después yo aprendo y crezco de las cenizas no me al pasado porque las heridas cicatrizan no me importa lo que canaliza mi lenguaje es el rap y ese sí que me simpatiza entiendo que ahí no hay una aspirina para el sentimiento que se siente acá encima la única cosa que me puede parar acá arriba es sacar mi oscuridad cada vez que me subo una tarima por lo menos la verdad que entro yo siempre me concentro no era libre en el tiempo bueno bueno la verdad que sé que todo es pasajero, no me importa, memo Yo tengo la libertad para cheparla, simplemente para en la base encajarla Soy como el que busca libertad, con un corazón valiente como haría William Juanas, Así pego mi aula, simplemente sabes que yo sueno En veneno, encadeno, tragedias que traje, simplemente sabes un largo metraje, Candy me está jodiendo para que la acaricie en este lugar Pero a mí no me va a importar porque simplemente sigo tirando freestyle Pongo todo, la verdad que sabes que yo entro en el modo La verdad que nunca voy a ser un puto bobo, simplemente en la hacer la verdad me mantengo en modo modo saco la verdad que entro no nodo saco la verdad que hago todo lo que quiero en la pista bueno entro en el hechicero del juego y por eso lo renovo de atacos la taco my bro simplemente son toshacos sin flow yo los mato y los callo con esto simplemente no me topreste esto soy entro mejor en la no entro en pánico simplemente sabes que voy rápido tengo la mejor rima para sonar drástico me tanto todos esos raperos no suenan tan mágico y por esto simplemente en un ataque de pánico wow esto es lo que doy simplemente la verdad es que la uso responsivamente uso mi para devorarme a mí mismo, pero sabes que siempre no es y por eso la verdad que es un interesante, y por eso la verdad que manejo un flow muy grande, y por eso la verdad no soy un intracrediente soy imprevisible Cada vez que uso mi mente, esto es lo que hago y lo que sangro. Tengo la condición de siempre andar en desequilibrio, vuelvo absuelto, entro en el tiempo decente, argumentos que yo lo presento. Lo hago y lo doblego No sé lo que pasa pero vuelvo a desarmarme como un lego Siento, siento como freestyle leo intenso Uso todo mi cerebro, recluso y hambriento Yo uso el multiuso inepto No entendés que yo lo hago, hace seis sesiones de septum entendés que Jesús Entro en la pista exacto, yo no me acobardo Yo soy como el neofrastro, neofrastro en el vino, dejo rastro Yo soy como neopistea que ya te golpea Mientras te marea cada vez que encaja en beat Uno chantajea, plasma ideas mientras golpea el micrófono Porque tengo pensamientos que son muy lógicos Son paródicos en periodos periódicos Pero sabes que causa la tos en alguien crónico Un mogólico que no tiene las mismas no puede compararse contra mis rimas tan cagredientes que son crecientes en las instrumentales. Si vos querés mandarle, mándala documentales. Porque si no, no sabrás el rap que sale por mis venas iniguales. Inefable, indomable. Cada vez que entro en el San agarro el sable, corto como espada láser, como un padawan que aprenda a defenderse y atacarles. A otros raperos que quieren ser gendarmes, pero no pueden ser el general que gendarme el arte. ¿Entendés que soy un arte mío en esto? Cada vez que entro en los textos, yo pongo todo mi arte, voy despacio pero después vuelvo La verdad es que yo recuerdo el cansancio sempre interno Pero entiendo que a veces vuelvo y hago control C Pero después puedo enloquecer y volver a mi propio infierno No tengo las rimas de cuaderno, improviso todo el tiempo Ves que yo no disparo hechos yo disparo amor y sentimientos al cuerpo y al cerebro, sobre todo Yo voy rápido y entro en pasadizos que no pueden los lobos Por eso mi caos es tremendo como el del Toby y causa más cataclismos que Chernobyl Yo te indico la salida a otro y también el presente para estar nosotros solos o solo, con mucha gente, nuestra golida de manco corresponsivamente Nacionalmente soy el rap pero mejor determinantemente yo salgo de mi propia dimensión Porque quiero no estar tan metido En mi corazón, salgo antes o después La verdad que no lo sé Pero tendré que salir, si no estoy al revés El secreto de sus ojos Se me fue, antes lo sabía Pero ya no lo sé muy bien La verdad que lo perdí, me volví un poco crazy De hecho puede ser tener un poquito El papel imbécil Y por eso ya no estoy tan herido Como un soldado tirado a rasos con sonido La verdad que me imagino Una foto con mi mejor.